Y bien, una vez ya mostrado cómo verdaderamente la naturaleza sí que alaba a Dios, la creación alaba a Dios, no eran solo textos simbólicos sino literales, vamos a seguir hablando y vamos a mostrar la verdad sobre la Virgen de Guadalupe, ya es la tercera parte que hablamos sobre la Virgen de Guadalupe. Si recordamos, en uno de los vídeos nos iban contando algo sobre... ...lo que aparecía en estos mantos de la Virgen, en este cuadro... ...y nos hablaba de flor de cuatro pétalos... ...o nahuillín, simboliza los cuatro puntos cardinales... ...y la explicación de todo. Es el máximo símbolo Nahuatl. ¿Y qué es esto? Quedaos con este nombre. Luego, seguía también en otra imagen y nos decía... La imagen presenta en su vestido los colores preferidos por los dioses nobles y reyes. La ropa rojo pálido denota para el indígena la sangre derramada en la tierra conquistada, así como el amanecer y el atardecer. El manto verde azulado refleja el cielo. Es el color del dios Nahuatl o Meteotol, El cruce de dos tiempos. No es la destrucción final. Si os dais cuenta, nos habla aquí de divinidades colores que utilizaban divinidades paganas que ellos tenían, los indios. ¿Y esto es pura casualidad? Mirad qué encontramos cuando buscamos este nombre, Ometeotl Yo no sé si lo pronuncio bien, porque es muy complicado, la verdad. Pero dicen de que es el dios que se hizo a sí mismo. ...y además son señores de la dualidad. Aquí tenéis... Ometecutli alfa, cielo-tierra... Omecihuatl omega, día-noche. La deidad primordial que de la nada misma se gestó... ...el que por haber sido inventor de sí mismo... ...no precisa justificación ontológica ninguna... ...se llama Meyokoyani, el que se creó a sí mismo... Esta entidad se pensó y se inventó para construir el principio y generar todo lo que a la postre llegó a existir. Queda denominado y definido por la profunda noción Nelliteotel, Dios verdadero, que se refiere a aquel fundado, cimentado en sí mismo. Es el verbo de la creación y está constituido por el hollín, movimiento y las sustancias cósmicas. El verbo de la creación, ¿os suena de algo? ¿Quién es el verbo en la Biblia? Es Cristo. Conformado por el todo, se reúnen con él los opuestos, lo antagónico y por lo tanto es genitor del caos, pero como principio de la inteligencia es también el armonizador, el ordenador. Si bien es espíritu y materia, energía, fuego y agua, blanco y negro, estatismo y movimiento, caos y orden, vida y muerte, creador y destrucción, consecuentemente, al acoplar en sí mismo las fuerzas contrarias de lo positivo y de lo negativo es dual. De allí su nombre, Ometeotel, dios de la dualidad, y vive en el omeyocán, donde convergen los opuestos, el todo. Yo no sé si veis alguna relación en todo esto, con creencias que tiene la masonería, el mundo esotérico en general, y es la dualidad. El yén y el yang también lo recordáis, ¿no? Pues, en definitiva, ese dios al cual sustituye la Virgen de Guadalupe y que utiliza lo que en atuendos y demás simbología estaban simbolizando a esta divinidad, no es nada más que lo mismo, que pasa a ser una vez más disfrazado de cristianismo y así los paganos indios en este caso iban precisamente a pasarse a esta señora de la dualidad a la que pasa a ser la Virgen de Guadalupe. Todo está extraído de aquí, ya veis que también son lugares, eh, como nos dicen, para desarrollo integrado humano, y todos son, evidentemente, de lugares más del mundo esotérico. Pero mirad aquí, una vez más, nos habla en Wikipedia de Ometeete Hotel, dice que es la señora 2, formaban la dualidad creadora en la religión mexicana, eruditos como Miguel León Portilla traducen a Ometeotl o Mezihuatel como señor, señora de la dualidad, implicando un solo dios de carácter dual. A mí esto me recuerda un poco a unos dibujos cuando yo era niño que se llamaban Mazinger Z, no sé si lo recordáis, donde aparecía un personaje que era mitad hombre, mitad mujer, y era, tenía una dualidad. Evidentemente, ya sabéis que los dibujos japoneses desde siempre nos han ido colando todo el, el plano esotérico a tope, las creencias satánicas de un modo impresionante, ¿no? que cuando uno es pequeño no termina de percibir y luego con el paso del tiempo dices, madre mía, lo que te estaban enseñando. Todo el mundo veía que eso era algo muy extraño y muy raro. ¿no? Pero bien, todo tenía sus simbologías. Y aquí tenéis, una vez más, cómo en lo que simboliza esta Virgen de Guadalupe, en el fondo, viene a ser lo mismo. Esa dualidad. Uh, se habla también de que Dios es dual, dicen. No precisamente el mundo cristiano. Sino que de Dios sale el bien y sale el mal. Y que es necesario que para aver, haber el bien haya el mal. Y así sucesivamente. Y eso será por siempre. Pues no, esto no va a ser así. Satanás se volvió Satanás cuando era Lucifer. Pero Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer. Que es muy distinto. El mal surgió... Porque a Satanás pues, se le fue la olla, ¿me entendéis? En el modo de hablar. O sea, se. bueno, se volvió totalmente trastornado. Y en el fondo, esta divinidad es el simbolismo de lo que pasa a ser después la Virgen de Guadalupe y que hace que la gente, ese pueblo pagano termine aceptando a la Virgen de Guadalupe como representación, precisamente, de esas mismas divinidades. Así se habían ganado totalmente al mundo de, de los indios, al cristianismo. Mirad incluso como aquí aparece como divino, sin división posible, y se utiliza, ya veis qué objeto, IA-IU, principio universal, único, dual y trino. ...monada, sustancia indivisible de distinta naturaleza... ...dotada de voluntad que compone el universo. Nos dice que... ...Ometeotel es lo más alto... ...lo que no puede ser comprendido... ...tiene cinco nombres sagrados... ...cuatro de ellos sonoros y audibles... ...el quinto, indecible. Y mirad qué curioso... Omeyokán, este es como si dijésemos la causa primera... ...por otro nombre llamado... ...Ometeotel... Te ...que es tanto como señor de tres dignidades cuyos aspectos son los que veis aquí. Una vez más nos damos cuenta como el paganismo en el fondo está utilizando una trinidad. Como siempre Satanás no inventa nada, solo plagia lo de Dios. Sencillamente lo tuerce hacia su lado y así ya está colando los goles. Y en el mundo pagano esto fue un continuo. Sacar... La Trinidad, bajo distintos nombres y distintas divinidades, suplantando la auténtica Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que algunos no terminan de entender ni quieren comprender jamás que esto es así. Pero es la realidad. Satanás no inventa nada, solo plagia. Y aquí tenéis incluso una representación de este tipo de divinidad. Es interesante lo que aquí nos pone... He aquí como existía el cielo y el corazón del cielo, Qué tal es el nombre de Dios. Estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llama serpiente emplumada. Su primer nombre es relámpago, el segundo huella sutil del relámpago y el tercero rayo que golpea, los tres son el corazón del cielo. En este escrito, mirad de quién nos está hablando de la serpiente emplumada. ¿No es el símbolo de Satanás? No es la serpiente antigua que antes volaba y que fue y hizo caer a Adán y Eva. Mirad cómo además utiliza otros títulos que en el libro de Apocalipsis, perdón, en el libro de Apocalipsis, en, en algún libro del Antiguo Testamento se nos hace la relación cuando dice: Yo te vi caer como un rayo desde el cielo, a Satanás, como un rayo, como un relámpago, una vez más. ...huella sutil del relámpago... ...y el tercero rayo que golpea... ...el relámpago... ...sencillamente, todo va asociado... ...directamente a Satanás... ...luego nos vuelve a hablar... ...los quichés expresan la Trinidad... ...con estos nombres que aquí aparecen... ...hacedor de lluvia, sembrador, señor del fuego... ...grande era su triple naturaleza... ...ya veis... ...hasta qué punto... Luego vuelve a aparecer la serpiente oscura y serpiente emplumada. Satanás siempre jugando con los designios de Dios, con las cosas que Dios ha hecho. Luego sencillamente lo tuerce a su parte más conveniente y así sigue engañando y cautivando al mundo. Lo ha hecho con el paganismo de todos los lugares y de todas las épocas. Luego ya hemos visto cómo también pasa esto a distintas vertientes, pues ya vamos viendo cómo todos estos títulos que la Biblia emplea o estos nombres son los mismos que utiliza para Satanás. Gracias a Dios que tenemos la profecía bíblica que nos ayuda a desvelar la maniobra que Satanás hace desde tantos años atrás en este mundo. ...aquí tenéis todo este escrito... ...por si queréis ver nombres de divinidades... ...sus significados, etcétera, etcétera... ...ya veis que incluso se habla de 13 cielos... ...y 9 niveles de inframundo... ...casi nada... ...y aquí vais viendo aún más cosas al respecto... ...todo esto lo podéis ver... ...tranquilamente en vuestras casas... ...me llamó la atención precisamente esto... ...dice cuando tenga esta imagen visual firmemente... ...en su visión interna... ...nos dice todo un ritual que hay que hacer... ...y luego pronunciar unas palabras... Que traducidos vengan ustedes hermanos espirituales, entes, a este ritual en nombre de nuestro Señor el incognoscible, Toloque Nahuaque. Mirad cómo todo va encarado al espiritismo más extremo. Son invocaciones satánicas, pues esta eran las creencias de estas personas y que luego han pasado a ser lo mismo en otra imagen distinta. ...en la Virgen de Guadalupe...